La canción se aproxima para jugar con las rimas. Soltamos los brazos al aire y que comience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 Y el paisaje se llenó de colores Porque está lleno de flores Pies descalzos al pasto No necesito zapatos Para jugar un buen rato Ay, sentir los pies un rato en el pasto Sin zapatos y claro Siempre al lado de mi gato Tantas rimas que se Escondidas. Por acá, por allá. Señora, ¿usted no vio mis rimas? Le preguntó una gallina.